Es necesario tener un salvapantallas actualmente. Pues depende de su monitor y de si quieres ahorrar energía. Los monitores antiguos de rayos catódicos, esos tan voluminosos que, que pesaban más que el culo de Kim Kardashian, tenían el problema de que cuando se dejaba una imagen fija durante mucho tiempo se quedaba grabada en la pantalla y la fastidiaban, por eso necesitaban que la pantalla estuviera con un cambio de gráficos constante. Con las pantallas actuales hace mucho que no se tiene ese problema. Sin embargo yo lo sigo usando como forma de ahorrar energía. Si no se está utilizando el dispositivo puedes usar las funciones de hibernación, suspensión, etc., pero el protector de pantalla también te puede ayudar, sería una opción intermedia, puedes poner el protector vacío o cualquier otro que deja la mayor parte de la pantalla negra, y así ahorrar energía de tu batería o de la conexión eléctrica. Muchas gracias por la visita. Dejen like, please.